Ok, uh, actualizaciones, a ver, <coughs> mm. como siempre eh, estoy transicionando, transicionando en mi cuarto, um, hace como un mes creo que moví el escritorio acá, uh, en la esquina de... de Norte, Sur, Este, Noroeste, el, el rincón noroeste del, del cuarto. Antes estaba allá, donde está. Eh, ¿Dónde está? Ahí, donde está el sofá, con toda la ropa. Eh, y eh, eso me da acceso a la parte de atrás del computador todo esto, donde están los cables y todo eso entonces um, estu estuve haciendo varias, varios ajustes el último ajuste que estoy haciendo es instalar, traer uh, eh, un cuarto monitor al escritorio um, pero de vez en cuando uh, me gustaría tener cuarto uh, monitores cuando estoy haciendo diseño especialmente Ahí necesito uno para el diseño, otro para las, los toolbars y dos más, para, uno para, un, uh, para ver otros proyectos que estoy comprando Y último para todos los archivos que tengo que traer en librería Entonces, um, y fue medio complicado porque eh, uh, Ponerlos todos en, el mismo, en la misma tarjeta de video No funciona muy bien Así que usé un DisplayPort uh, A ver, ahí está Ese es un adaptador súper caro y tenemos cuatro pantallas Yay. ahora no sé qué pasó con los cables pero este escritorio no se puede subir ahora pero el próximo paso va a ser hacer ajustes los cables aquí atrás para que se pueda subir la mesa bueno suba esos tres van a poder subirse pero este no se va a poder subir eh, está bien um, está ahí eh, entonces, uh, una de las razones que, que moví el, el escritor acá fue para tener más espacio atrás porque decidí que iba, que iba a hacer uh, videoblogs más regularmente y, um, No sé, era medio incómodo hacerlo ya. Estaba demasiado estrecho y una vez se me cayó el, el altoparlante, parlante. Así que, um, Aquí hay un poquito más espacio. Así. Um, Así que ese proyecto de ajustar el escritorio, está, está todavía en progreso, está, estoy haciéndolo. Um, después de hacerlo necesito ordenar este, este escritorio que está, todo, uh, está tan ordenado y limpio. Uh, una cosa que hice el fin de semana fue limpiar el baño. Um, estaba pensando que de, Porque me di cuenta que <ríe> <el> baño, <ríe> Algo está empezando a crecer En los rincones porque uh, casi, casi, Nunca había Creo que nunca había lavado un baño antes uh, el, O sea El baño El, el shower y todo eso <ríe> Y traté Antes un par de veces con cloro Hay varias dificultades, una es Me da lata, dos No sé cómo hacerlo, tres cuando trato de hacerlo, el, el showerhead no es flexible, entonces el agua no le llega. Entonces no puedo estar como raspando, dándole agua para que se, para que se vaya todo lo, todo lo que está creciendo ahí. Así que, um, pero este fin de semana compré 5 botellas de cloro Con nuestro amigo el ácido... Ácido, ácido cl Clor... Con el cloro... Uh, y un producto que me recomendó John cómo se llama ese se llamaba sí, se llamaba uh, Tilex este Um, y me uh, decía que esto eh, es muy efectivo Con el, con el mold y el medio y todo eso Entonces erradiqué la mayoría de la cosa negra Que estaba ahí en el rincón del, del shower Todavía falta un poco Todavía tengo que raspar un poco más en las esquinas Pero um, uh, me di cuenta que empecé a poder Oler lo que estaba creciendo ahí O sea, yo estoy súper... Eh, no muy sensible con el olor Casi no puedo oler nada Por mi resfriado y todo eso uh, Pero um, Si sí, empecé a oler Y dije, oh, <ríe> si yo puedo oler Debe, debe oler, debe estar súper hirviendo Así que el baño está limpio El sink Donde se daban las manos está limpio El inodoro Está limpio o sea, me, me, me entusiasmé y también fue a aplicarlo a la cocina y empecé a pensar Espera, este cloro dice es para el baño entonces quizás es demasiado fuerte para usar la cocina porque en la cocina probablemente puede hay peligro de que se mezcle con los platillos y todo eso así que um, así que voy a <coughs> creo que tengo que hacerlo con otro otro producto químico probablemente mm. De repente empezó a hacer un harto calor acá en Los Ángeles. Por fin llegó el verano. A ver. Sí, este es el... Uh, sí, por fin llegó el verano. Hoy, en eh, el, el, el, el día, el calor eh, percibido alcanzó los 95 grados. 95 grados. Y yo le dije, ok, ¿cuánto es el... el la temperatura corporal es 37, ¿no? grados. Y los 37 grados. Oh. Eh, no, no ¿Qué? Okay, no. En Fahrenheit es 100 grados o 37.5 que es el del cuerpo. O sea, cuando uno está caminando con 100 grados, la temperatura afuera del cuerpo es la misma temperatura que dentro del cuerpo oh my god, Y cuando uno tiene fiebre, como 39, 40, uh, y le empieza a doler la cabeza, ¿no? porque las células se lo están muriendo, o está, en todo caso en dolor, esa temperatura es 100, como 110, 115 no me puedo imaginar cómo se lo pasa a la gente en el valle porque hace más calor allá uh, qué más estuvo pasando estuve probando um, uh, en el, cuando estaba haciendo el videoblog encontré súper útil tener una tableta para tener como un pizarrón electrónico uh, para explicar de, de vez en cuando conceptos y um, ¿Dónde está el programa para explicar los conceptos? Aquí está. Vamos a, a ver. Ya. Entonces, pero no siempre, pero de vez en cuando. Entonces, ah. Um, estuve probando el, el Surface Pro y lo encontré súper útil, súper útil, entonces estaba haciendo muchos eh, cursos eh, y también uh, haciendo más video blogging, porque antes lo único que podía hacer cuando quería escribir era escribir un papel y sacar una foto, uh, pero esto es más dinámico, uno puede expresar cosas más complejas, uh, entonces estuve probando el, el Surface Pro uh, Creo que después de haber probado varias variaciones, lo mejor sería el Common Surface Pro 4, pero de 10 pulgadas, incluso 9 pulgadas, un poco más pequeño sería así. Bueno. Pero probablemente 8 es demasiado pequeño porque este, el teléfono ya son 6 pulgadas, así que 8 creo que le faltaría un poco de la diferenciación. Entonces, um, estoy probando el, el iPad. Um, Uh, la primera vez que compré un producto de Apple uh, Lo voy a usar eh, Un mes y probablemente devolverlo Porque no lo voy a encontrar tan bueno Pero Lo, lo eh, irónico Es que este programa Que es el OneNote, que fue desarrollado por Microsoft El Surface 3, el, el Surface 3 Tenía Un, un bug Súper extraño, donde uno escribía Así Uno escribía y después la tableta empezaba a sincronizar y se empezaba a borrar lo que la tableta no había captado o algo así. Y era súper frustrante. En el iPad no, no pasa eso. No sé si es porque, porque el CPU es más rápido. O, pero parece que el programa está mejor hecho para el iPad. Que es como irónico porque es un no producto Microsoft. Um, eso es algo que estoy probando. Um, las sesiones de laigo Coreano uh, estamos transicion transicionando a hacer más lecciones que ya, so ya son más como clases que como prácticas y porque son más como lecciones estoy pensando quizás o sea, no es como que quizás, pero es casi lo mismo que yo las haga en internet uh, sin participantes que si lo hiciera con participantes casi lo mismo, casi lo mismo incluso si lo hago sin participantes puedo hacerlo más mmm, preparadamente quizás no sé pero no sé si el, el propósito original de hacer todo esto ya práctica castellano y desafortunadamente porque en, eh, hago cosas súper simples Creo que el vocabulario más avanzado Todavía no se me está mejorando demasiado Y probablemente si voy a interpretar En una parte se me va Creo que me va a quedar atascado como siempre um, Así que No sé No sé ¿Qué vamos a hacer? Mmm um, Estaba pensando pues, si podría ser algo Para gente a nivel avanzado O intermedio y Sería algo como Comprensión de lectura quizás O convers diálogo Y comprensión de diálogo O conversación Lo más fácil es conversación libre Pero creo que no hay nadie que es De, de nivel tan <coughs> avanzado que, no, que me haya encontrado Que sea de conversación libre que Cuando ya está a nivel de conversación libre puede que simplemente hablar con alguien no le mejore o quizás sí le mejora porque tiene la oportunidad de practicar ritmo acento y todo eso entonación, énfasis pero mmm, no sé Así que en eso estamos y todavía tengo como un millón de proyectos y ninguno está progresando a escribir escribir en, en el proyecto ese de blog que el pastor quien está haciendo uh, las finanzas de la iglesia Roberto las finanzas uh, a ver dónde está no, no, aquí yo tengo mis proyectos aquí tengo mis tópicos de blog así que um, ya yeah. En el trabajo, como siempre, estamos súper ocupados. Estoy súper ocupado. Tenemos el... Ah, como casi todos los proyectos son como... Time Sensitive. Eh, bueno. Mm. Eso es... Actualizó el este, este último... Necesito encontrar una manera de hacer... Esto de video blogging... Todos los días. Porque si no lo hago todos los días, creo que... No se me va a hacer, una, no se me va a hacer costumbre y no los voy a estar después hacer un par de veces como lo que pasó eh, voy a dejar de hacerlo entonces no sé cómo lo cómo lo puedo hacer hmm. todos los días algo simple mejor luego a la mañana en la mañana también puede ser, empecé a tomar un montón de café en las mañanas porque me di cuenta que me, Estaba empezando a quedarme Seriamente dormido después de, del almuerzo Todos los días Entonces empecé a tomar café Y eso, eso definitivamente me está ayudando Por lo menos a no quedarme dormido um, Así que quizás puedo hacer algo Mientras tomo el café Porque tomo cuatro tazas Entonces se demora un montón Tomar todo eso hmm. Sí, Creo que eso sería bueno todos los días, unos 3 o 4 minutos. Algo simple. Algo simple. Y no estos proyectos súper. súper. Eh, súper. Eh, ¿Cómo se dice? No sé. ¿Dónde están los proyectos? Estos son los tópicos. Sí, ¿cómo traducir bien? Ese es un tópico que quiero, que quiero hacer. Ah, pero necesito tiempo para hacerlo. ¿Qué era esto? Se me olvidó. Creo que era de junio. Pero no me acuerdo... No me acuerdo qué era... <risas> el uso de la tilde. Uh, tuve una discusión en el, en el chat chatroom. Uh, ¿Qué era esto? Ah, con los medios de comunicación. Sí, esto también podría... Sí. Todo esto son como tópicos muy grandes. Necesito algo más simple donde no estoy hablando de lo que pasó anoche y todo eso. ¿Qué pasó ayer? ¿En qué estoy trabajando? Uh, ¿Qué preocupaciones hay? Y, no sé, cosas así. Porque, uh, como dije en otra vez, quiero, quiero dejar... En vez de escribir un diario, esto es más fácil <ríe> que estar escribiendo un diario. Y también más entretenido, porque hay gente que deja comentarios de repente y, y de vez en cuando un tópico puede ser interesante a otra persona y puede fomentar una, una conversación, etcétera Así que, uh, sí, eso es.